Hola amigos, bienvenidos un día más a Brico Marketing, el programa de Onyad TV donde hablamos de herramientas de marketing y productividad para haceros la vida más fácil. Hoy vamos a hablar de una herramienta que es gratuita y es muy, muy, muy interesante pero todo el mundo no la conoce y además, desde luego, no le saca todo el jugo. Se llama Ad Library de Facebook. Ad Library. ¿Y para qué sirve el Ad Library de Facebook? Bueno, pues básicamente para saber todos los anuncios que hace tu competencia tanto en Facebook como en Instagram. Interesante, ¿eh? Ya veréis que podéis sacar un montón de partido a esta herramienta gratuita porque vais a poder coger las mejores ideas de vuestros competidores. Bien para copiarlas o bien para hacer cosas distintas y diferenciaros de ellas. Y además, al final del vídeo os voy a dar un truquito extra que os va a ayudar a sacarle todavía más partido a Ads Library. Así que, ¡vamos adentro! Lo primero, vamos a entrar a Facebook Ads Library. Lo puedo buscar en Google, sin más. Aquí me sale. Acepto este mensaje. Y esto es el buscador. Aquí ya te lo pone. Puedes buscar por nombre, por ejemplo, de una página de Facebook, una temática o una empresa. En este caso, como nosotros queremos saber qué publicidad hacen las empresas de nuestra competencia, pues vamos a buscar empresas de la competencia. Vamos a imaginar un caso real. Somos una empresa que se dedica a la educación por Internet, que vendemos cursos por ejemplo. Sería una buena idea buscar referentes de nuestro sector, en este caso en España, que se puedan parecer a lo nuestro y así ver esos anuncios que hacen. Pueden pasar tres cosas. Una, que detectemos buenas ideas que nosotros no hemos tenido y podamos utilizarlas para hacer mensajes similares. Dos, que veamos los mensajes de la competencia para hacer los nuestros distintos a los suyos y así diferenciarnos. Y tres, podemos descubrir nuevos nichos de negocio que no habíamos contemplado porque normalmente ellos van a hacer publicidad de cosas que les son más rentables así que a lo mejor descubrimos cosas que nosotros no hemos trabajado todavía y que ellos ya están sacándoles partido ya están sacándoles dinero antes de buscar es recomendable quitar el ad blocker si lo tenéis puesto ya que si no esto no funciona del todo bien como vamos a simular que somos una empresa de educación por internet voy a buscar a algún competidor interesante por ejemplo aula 10 aula 10 centro de formación vale es un competidor mediano, 7.000 likes, ¿vale? Y aquí tenemos la información. Por un lado me pone de qué va Aula 10 Centro de Formación y aquí ya empiezo a ver los anuncios. Si tuviera un montón de anuncios, podríamos filtrar por país, por diferentes cosas, plataformas, ¿vale? Recordad que como Instagram pertenece a Facebook, también podéis ver aquí los anuncios de Instagram, así como los de Audience Network de Facebook y los de Messenger. Pero en principio lo importante e interesante está en Facebook y en Instagram. Vamos a analizar un poco lo que vemos. Aquí veis los anuncios, mil cursos online, aquí ponen ellos el precio y una imagen. Es curioso que los cursos, a pesar de ser cursos online, el diseño que hacen es empaquetándolos en forma de, de caja. Es una idea, así parece que están vendiendo algo físico, aunque en realidad es algo intangible. Me parece una idea curiosa. Como veis se repite, el mensaje que utilizan más o menos es siempre el mismo y lo que están haciendo es cambiar la parte de abajo y también la imagen. Bueno, pues ya vemos más o menos lo que hacen. Me ha parecido interesante la idea de la caja, lo demás la verdad es que bueno. Vamos a buscar otro competidor, en este caso un poco más grande, por ejemplo EducaWeb aquí tenemos educaweb.com ya vemos que es la que más likes tiene si tenemos dudas 48 mil 3600 y mil vale pues le damos a esta echamos un vistazo a ver qué anuncios está usando ¿Qué tiene esto de interesante pues que esta empresa a pesar de que se dedica a bastantes cosas diferentes en cuanto a educación y a cursos online casi todo lo que saca en anuncios es sobre oposiciones oposiciones oposiciones oposiciones oposiciones oposiciones todo oposiciones aquí tiene un diseño distinto pero si lo miráis en perspectiva aunque este diseño a simple vista parece más bonito los otros diseños que a lo mejor son como más infantiles como más dibujados a mano sin embargo se lee muy bien es bastante llamativo que al final lo importante es que nos cliquen en los anuncios sin embargo en este no se lee del todo bien tenemos que plantearnos este tipo de cosas que a veces es imprescindible sacrificar un poco de diseño a cambio de conseguir mayor propensión al clic también vemos que van trabajando los textos en función de la oposición que están anunciando. Claro que hemos descubierto un posible nicho que para esta empresa es súper importante y que a lo mejor nosotros no habíamos contemplado. Así que podríamos empezar a probar a darle más importancia a las oposiciones en nuestro catálogo de cursos. Y ahora viene el truco. Si queremos hacer las cosas realmente bien, lo que podemos hacer es un pequeño estudio de los referentes de nuestro sector, pero a nivel internacional, porque seguramente estarán haciéndolo mejor. Esto no es una verdad absoluta. Que alguien sea súper importante a nivel internacional no significa que haga necesariamente muy buen marketing en Facebook o en Instagram. Sin embargo, hay muchas probabilidades de que sea así. Y si miramos el número suficiente de competidores, seguro que llegamos a la conclusión de cuáles son los mejores anuncios y los que mejor pueden funcionar. Es una cuestión de dedicarle más o menos tiempo. Nada nos impide, si nos dedicamos a educación de entrar a ver cómo se anuncia Harvard, por ejemplo, en Facebook. Vamos a ver, Hardbar tiene diferentes cosas. Vamos a meternos a la Business School online, offline, venga, online. Vaya, no tiene anuncios Harvard Business School online. Bueno, vamos a ver otra. Esta tiene medio millón de likes, debería tener. Efectivamente, aquí tenemos un montón de anuncios de Hardbar Business School en Facebook y en Instagram. Como veis, son bastante diferentes a los que hemos analizado antes. Aquí, por ejemplo, saca un ordenador con tres personas, lo cual, aunque no lean nada del texto, ya me da a entender que seguramente voy a poder hacer una formación virtual o voy a poder asistir a conferencias de manera virtual, lo cual es muy interesante teniendo en cuenta que se trata de Harvard y que seguramente no me van a pillar a mí por ahí. También vemos que le da mucha importancia a las personas, a las caras, a la gente hablando, a las sonrisas. En el resto que hemos visto, esto no ocurría. Básicamente lo que ponían era un texto en la imagen, cosa que no está muy recomendada por Facebook y por Instagram. Aquí se aprovechan de que tiene un edificio espectacular, cosa que seguramente nosotros no podamos hacer. Así que, bueno, hasta aquí puede llegar nuestro análisis de Harvard. Si siguiéramos mirando otras grandes business school, como puede ser esa de Barcelona, seguramente encontraremos otras conclusiones distintas. Ya veis que aquí el tipo de comunicación cambia mucho. Así que os animamos a que hagáis una... Muy, muy buena investigación con Facebook Ads Library y saquéis las mejores conclusiones para sacar buenas ideas y que vuestros anuncios sean mucho más efectivos. Tened en cuenta que la creatividad en los anuncios de Facebook e Instagram puede llegar a duplicar e incluso triplicar la efectividad de vuestra publicidad. Así que dedicarle el tiempo que merece que luego lo vais a recuperar con creces. Y eso ha sido todo por hoy. Si probáis la herramienta, ponednos un comentario en nuestras redes sociales con vuestra opinión y también si queréis que probemos alguna herramienta que todavía no hemos hecho vídeo. No olvidéis suscribiros, darle a la campanita si estáis en YouTube y seguirnos en las redes sociales. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo de Brico Marketing. ¡Hasta pronto!